Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Gaona. Vamos a hablar del primer principio. El primer principio lo que dice es que tú te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Entonces, los pensamientos son cosas. Los pensamientos en un periodo de tiempo se convierten en realidad, se convierten en las cosas que tú estás pensando. Yo sé que puedes pensar que no es cierto, que lo que te estoy diciendo pues no tiene validez porque tú no quisiste atraer las cosas que estás pensando no probablemente hoy, no probablemente ayer, puede ser que te hayan programado desde niño y que esa haya sido la programación con la cual viviste el resto de tu vida o la que habías vivido hasta este momento. Entonces, algo que te quiero decir es que lo que tienes es un resultado de lo que has pensado y cómo has pensado. Ponte la meta de ser millonario. ¿Por qué la mayoría de la gente no le va bien económicamente o no le va bien en sus relaciones o no le va bien... ...en la salud o no tiene el cuerpo que quiere... ...porque no se pone la meta... ...tienes que ponerte la meta de específicamente... ...qué es lo que quieres... ...tienes que saber con lujo de detalle... ...si tú le preguntas al 98% de la gente... ...cuánto quiere ganar económicamente... ...o cuánto espera tener de dinero de ganancias mensuales... ...generalmente dicen... ...no sé... ...y ese es el problema... ...o sea, el, el detalle es que tú tienes que diseñar la vida que quieres... Tú tienes que saber exactamente cuánto es lo que quieres ganar. Tienes que saber exactamente cuál es la vida que estás esperando en cuanto a relaciones. Tienes que saber exactamente cómo quieres que esté tu físico. Ese es el principal punto por el cual la mayoría de la gente no le va bien económicamente, sino tienes que entender que esta vida es por diseño. Entonces, mientras más diseñes tus metas, mejor vas a tener resultados. Ahora te voy a hablar del principio número 3. El principio número 3 es nunca te des por vencido. Tienes que ser tan intenso, tan perseverante, que llegue un momento en que la vida, Dios, Mahoma, Alá, Buda, como le quieras llamar, te va a decir ya, ten lo que quieres. Y yo la verdad es que todos los días me levanto, ...y sé que Dios me va a dar lo que quiero... ...yo sé que mi creador sabe que yo nunca me voy a dar por vencido... ...entonces sé que voy a obtener lo que quiero... ...porque soy perseverante, porque soy disciplinado... ...porque sé que a pesar de las circunstancias... ...voy a seguir y no voy a parar... ...de eso se trata, nunca te des por vencido... ...15 minutos después de despertarte... ...escribes tus metas y las repites... ...lo que va a suceder es que se te va a agradar, quedar grabado en el subconsciente... ...y si lo haces en la noche lo que va a ocurrir es que vas a soñar con ello. Entonces, es, si te fijas, es, es una fórmula infalible para que se te quede grabado. Y el último punto es que tienes que hacer tu plan. Tienes que asegurarte de que tengas un plan específico para poder lograr lo que quieres. Entonces, visualiza, escribe tus metas, repítelas todo el tiempo, escribe las 15 minutos antes de dormir y 15 minutos después de despertarte, ya es tu plan de acción. Recuerda que si te programas para dormir con tus metas, vas a soñar con tus metas.